Zombie Apocalypse. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David. Y hoy os traigo un pack opening de máquinas de premios de este Clash of Cars. Tengo 400 que me voy a gastar ahora mismo en máquinas de estas normales. Y 200 gemas que vamos a abrir dos máquinas legendarias, ¿vale? Vamos a intentar que no sean, mirad, tengo aquí las legendarias, os las voy a encender. Estas son las que tengo, la ambulancia al 1, el barco pirata al 1, el Ferrari al máximo que está al 3. Me ha salido la última vez y lo repetimos en el anterior vídeo, que te dan 10 gemas una vez que se repite. El tanque al 2, el monster truck, el camión un monstruo que está muy bien al 1 y este submarino que aún no tenemos ¿vale? y vamos a intentar que nos salga no vamos a esperar más y vamos a abrir las máquinas vamos a comenzar por estas máquinas normal y corriente bola común no estaría más una legendaria de cuatro máquinas comunes Yo lo veo muy difícil bueno mejoramos al traer este coche Ok No Vale, aquí está Tres más y abrimos dos máquinas legendarias, chicos Bueno, morada A lo que sale Aquí está, abrimos Ok, el camión este que ya lo tenemos Notando química. Siguiente máquina Común otra vez y ahí está este coche común nivel 4 ya, una gemita. A ver si nos saliese una épica o algo. Venga, no, no puede ser, tío. Tres comunes y una rara. Bueno, ahora se si viene lo gordo, tranquilo. Bueno, ni tan mal. Pues pasa es que yo ya tengo el 4 de este coche, uno de los mejores coches que he Bueno, y vamos ya con las máquinas legendarias. Que no nos salgan Ferrari de esos rojos, que nos salga o el submarino que no lo tenemos, o cualquier otra legendaria para subirla de nivel. Y vamos allá. Primera máquina legendaria. Sí, quiero comprarla. ¿Qué cojones es esto? ¿Pintura? No, no, no me des pintura, quiero coche Eso, eso, dame coche Monster Truck Bueno, ni tan mal, 80 de experiencia Coche que está muy bien Bueno, ya lo tenemos al 2. Ojo, subimos al 22 ¿Qué nos dan? Vale, mejoramos lo que es este power up de salud. Ahora va a soltar 4 cargas en vez de... Al principio del juego suelta 2 o 3, no recuerdo bien. Pero ahora va a soltar 4, cosa que está muy bien. Se recupera el coche al máximo. Y camión monstruo al 2. Vamos por el próximo. Cruzamos los dedos y le damos 100 gemas del tirón. Ahí está la bola. Qué bonita, amarilla. Pintura de élite desbloqueada. Cosa pues está guapa, ¿eh? Y vamos a abrirlo. Vamos allá. Otra vez el camión monstruo. Bueno, pues lo mejoramos al máximo. Bueno, no. Al máximo no, porque todavía le queda. Entonces, hay legendaria. Como podéis ver. A ver, vamos a abrirlo. Cambia. Aún le queda por mejorar. Lo tenemos al 3, seguramente lo podamos mejorar al 4. Pero es que, como veis, este lo tenemos este lo tenemos ya al máximo. Ok. Cada uno tiene distintas barras. Este es el que menos tiene. No descarto que podamos subirlo al 5. Pero bueno, buena apertura. Camión monstruo, cara de estar achetado. Nos dan dos pinturas nuevas Nos han dado las... A ver... Si salen por aquí exclusivas Tenemos esta No han dado esta, mía Esta es una de las que no han dado Esta está guapísima, eh ¿Qué os parece si nos echamos una partida? Yo creo que sí Vamos a la ¡Guau! Está guapísima Vamos a jugar. ¿eh? Vamos, Chiali. Cultura de... de reptil. Aquí tenemos el fuego. Voy a intentar hacer récord. Que no nos dé cuidado. Joder, no hemos conseguido bajar ninguna Vamos a hacer las moneditas. ¿eh? Es un coche que va muy bien, que a mí me, personalmente me gusta mucho. No te vayas, no te vayas, Foki, seguro que Se tira muy bien el camión, se se le tira muy bien. Ahí, Venga, el carrer. Somos los que más llevamos Corona. 15, vamos por la 16. cabrón. Cusco se me ha quitado la protección que no me han atrevido 16 17 y la verdad no vale, 18 os podría y a tomar por costura otro ¿no? lado y a ver si me ya y la verdad, me... Ah, ah. bueno no ha podido ser más ¿eh? bueno dejamos este vídeo con este empleo de del Monster Truck, lo hemos subido dos niveles, lo hemos subido el 3, nos han dado pintura guapa guapa. Si os ha gustado este vídeo, dejad un like, un comentario y nos vemos en el próximo.